Acá el señor del lichigo, aquí nomás a la vuelta, ese señor me consta que es dañado. Vea, esto es verídico. Yo vi una señora que iba por aguacates y el señor del lichigo le dijo pasito que estaban verdes, pero que si quería se los maduraba y se los llevaba a la casa para que los tanteara. Esto pasó de verdad, no me lo estoy inventando. Y el señor luego salió de la casa a la vecina con los aguacates. Yo les voy a decir a algunas señoras que no sean tan ignorantes. ¿Por qué tiene que venir un hombre a escoger los aguacates en la casa de una? Un día estos me voy a ir a la casa de esa señora a enseñarle a escoger aguacates. Que no sea tan ingenua.